Muy buenas tardes, hoy vamos a compartir una pequeña charla acerca del arte de escucharse uno mismo. Les invito para empezar que hagamos un momentito de silencio, que procuremos volver a este momento presente y sentir esa fuerza vital esa energía sutil que está dentro de este cuerpo a ese ser consciente que soy yo el que está percibiéndolo todo. Y voy a regalarle a ese ser un momento de introspección. Suavemente voy a permitirme sentir paz. que es poco a poco, va relajando totalmente mi ser. Paz, como semillas de luz que planto en el terreno de mi mente. Paz. Suavemente voy desacelerando el ritmo. Visualizando que mi ser es como la, la marea del océano suave viene y va Muchas gracias Quisiera que iniciáramos con una pequeña observación del propio ser. ¿Qué escucho en este momento? Quisiera que pusieran atención a todo lo que escuchan. ¿Cómo se sienten con todo lo que están escuchando? Observen todos los sonidos que logro captar. Si pudiera contarlos, ¿cuántos son? Ahora quisiera que piensen en todo lo que han escuchado el día de hoy. Que el oído no para, yo no puedo decir ya no quiero escuchar nada, <ríe> el oído no para, todo el tiempo está escuchando, todo el tiempo está percibiendo. ¿Qué pasa cuando lo que escucho es algo que llena el ser? Es algo, por ejemplo, eh, que me permite conectarme más con mi propia esencia, con un estado sutil de mayor armonía, con más conexión con la fuente o el ser supremo, purificar el pasado, sanar liberarme de ataduras, qué pasa cuando escucho esas cosas, si es que las escucho, qué pasa en mí cuando escucho cosas que al contrario hacen que el ser se ponga negativo, indispuesto, Cosas que son muy inútiles. O simplemente sonidos de la ciudad. Hay diferencia cuando escucho sonidos de la ciudad, sonidos del campo. Entonces con este ejercicio quisiera que vean que todo lo que nosotros percibimos con nuestros oídos tiene un impacto. Y a veces estamos tan acostumbrados a tener sonido que cuando hay demasiado silencio y uno llega a casa y está todo muy, muy, muy silencioso, uno enciende algo para escuchar algo. Porque incluso el escuchar nos puede distraer de lo que yo siento. Entonces... Si yo lo que pienso tuviera sonido, si todo eso que están pensando en este momento y que han pensado el día de hoy tuviera sonido, ¿cómo serían esos sonidos? ¿A qué sonarían mis pensamientos? ¿Sonarían a instrumentos a pajaritos? A brisa, al mar, o sonarían a bulla, a ruido, ¿cómo son lo, el sonido de lo que yo pienso en el día? Si tuviera. Y si lo que yo siento tuviera sonido. ¿Cómo sería el sonido de eso que yo siento? Sería así, como violines, como flautas, como metralladoras, como tormentas. Esto que estamos haciendo en este instante son ejercicios para escucharte. Porque durante el día entero mi atención está de lo, está muy enfocada de lo que percibo afuera. Y no me doy cuenta que todo eso va generando también una respuesta interior. Y esa respuesta interior es en realidad el verdadero sonido. Es qué es lo que yo hago con todo lo que percibo en mi entorno. Y que hay algo incluso más profundo en mí que también está produciendo de alguna manera información, me está llamando. Hay cosas en mi interior que son un llamado. Un llamado a descubrirme con profundidad, un llamado a hacer una pausa, un llamado a cambiar, un llamado a descubrir, un llamado al silencio. Pero ese llamado interno, eso que yo tengo en mi, en mi esencia, que me está diciendo que algo... Necesito diferente. Eso no lo escucho. Entonces, ¿qué me facilitaría a mí? Escuchar al propio ser. Piensen en este momento. ¿Cuánto tiempo de su día, desde que ustedes se despiertan, hasta las 10 de la mañana, hasta el mediodía, hasta las 2 de la tarde, las 4 de esta hora. ¿Cuánto de ese tiempo ustedes tuvieron como un espacio para escuchar mis pensamientos, mis sentimientos, mi llamado interno? Primero, una cosa que me lo facilitaría es dar tiempo. Dar tiempo, porque, a ver, piensen ustedes qué facilita escuchar a alguien. ¿Qué pasa cuando ustedes están precisadas o precisados, apurados, verdad? Y alguien te está hablando. Yo sé que no tengo tiempo. Entonces, la mitad de mi atención está en lo que me está diciendo y toda la otra atención está donde tengo que ir, lo que tengo que hacer. Entonces, mi nivel de escucha es muy limitado. No hay concentración, no hay atención. Mientras estoy escuchando, estoy teniendo un montón de otras cosas en mi mente. Entonces, definitivamente, si yo quiero escuchar al ser Necesito un tiempo de calidad para mí. Donde yo me pueda concentrar. Donde yo pueda de verdad tener una actitud eh, de paciencia, de tranquilidad. Y a veces... Uno se escucha, uno cree que escucharse es hablar, ¿verdad? Y hay gente que hasta habla sola, porque uno cree que se trata de sonidos, de sonidos como el que hace esta boca. Pero en realidad, si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera se comunica el propio ser con ustedes? No es con sonidos. A veces es con sentimientos. Esa vocecita que te le llama la intuición. A veces son ideas. Y bueno, a veces se manifiesta incluso en el cuerpo. Cuando uno tiene, por ejemplo, un ritmo inadecuado de hacer las cosas. Es decir, que no es adecuado a mi propio ser, por ejemplo. Todos nosotros, imagínense que nos dan la tarea de subir el Cerro Chirripó, que es el más alto en Costa Rica. Todos tenemos que hacerlo, pero el ritmo en el que cada uno lo va a hacer es distinto. De acuerdo a cuánto entrenó, de su condición física, de su interés, etcétera. Todos tenemos la misma tarea, pero todos vamos a ir a nuestro ritmo. ¿Qué pasa si yo voy muy rápido y no va de acuerdo a mi ritmo? ¿Qué me va a pasar? Me voy a quedar, ni voy a subir dos kilómetros, <ríe> me voy a quedar porque no es el ritmo que me conviene. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo, mi ritmo es muy rápido, pero tengo que ir esperando a personas que van muy lento, subiendo? También me canso mucho, porque ese no es mi ritmo. De la misma manera, escucharme implica escuchar el ritmo con el que hago las cosas y que a veces mi cuerpo me dice, a ver, no es el ritmo que usted necesita. Mi cuerpo me dice, vea, se está desequilibrando. Entonces me empieza a advertir, ¿verdad? con migrañas. Con, es, con dolores de estómago con alergias con presión alta porque a ver, mi ritmo para tener resistencia y continuar imagínense que vamos así subiendo alto, alto tengo que escuchar que es el ritmo que yo necesito llevar para mantener la constancia y a veces uno cree que hacer mucho, como esta idea del multitasking, es ser efectivo, es ser productivo. Sin embargo, ustedes saben que para uno de verdad ser efectivo, la energía tiene que estar concentrada. Y eso se debe hacer poniendo plena atención a una cosa a la vez escuchar. Así, yo quiero escuchar efectivamente a alguien, tengo que tener a esa persona enfrente o con plena atención mía, igual al propio ser. Entonces, son algunos de los facilitadores. ¿Y qué me obstaculiza Escuchar al propio ser, escucharme. ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo no me siento cerca de mi ser? A veces, ¿por qué no puedo comprenderme? ¿Qué me pasa, verdad? ¿Por qué? Porque a veces lo que uno escucha no es al propio ser. Y, bueno. Ya dijimos que mucho del día estamos escuchando afuera, pero también cuando me conecto conmigo, no me conecto realmente conmigo, sino que me conecto con mis debilidades. O puede ser que me conecte con todos aquellos mandatos que aprendí, que tenía los deber ser y de repente no conecto realmente con quién soy yo, realmente. Porque yo no soy lo que otros piensan que yo soy. Y yo no soy una mera máquina de que estudia, trabaja, se mueve, todo y hace cosas. Todo eso más bien es expresión de algo de quién soy yo. Entonces, uno a veces no se da cuenta que hay un gran obstáculo, que uno para su propia realidad interior, es como que tuviera los, los oídos tapados. Y no es que la intuición es, o sea, esa, ese llamado interno es un privilegio de solo algunos. Eso lo tenemos absolutamente todos, porque todos en nuestro ser, tenemos o somos el alma y el alma en su parte de su constitución espiritual es que tiene sabiduría y es que de alguna manera tiene grabado ese papel como ese guión que le podemos llamar en algunos momentos esa misión por la cual está aquí, estoy donde estoy. Estoy haciendo lo que estoy haciendo. Hay algo que está en mí, que lo está de alguna manera eh, natural guiándome. Y hay personas que tienen esa capacidad muy profunda de sentirlo. Y a veces estoy segura que ustedes también lo han percibido y, y, y han dicho sí, por aquí es. Pero a veces no. Por eso, es que meditar ayuda, y la meditación de alguna manera es escuchar al alma, que en realidad es escuchar al ser, porque el alma es la esencia del ser, y el alma tiene muchísimo en sí misma de las respuestas que yo necesito para mí, mí misma o para mí mismo porque vean si yo les digo a ustedes que va a llegar aquí eh, piensen en la persona que ustedes espiritual así que confían muchísimo Alguien que ustedes digan, bueno, si esta persona viviera, wow. <risa> ¿Verdad? O incluso si estuviera el mismo ser supremo, ¿verdad? El mismo Dios. Uno le tiene tanta amor por sus palabras, por lo que dice. Y es maravilloso. ¿Qué tal si también el propio ser, el alma, es igual de maravillosa y tiene a mala la razón. ¿Qué pasa si yo no estoy siempre preguntándole a otros para poder tomar decisiones? Que me reafirmen, que me digan que sí o que no que me digan que lo que yo siento es normal o que lo califiquen qué pasa si yo no necesitara eso y de verdad yo descubriera que en mi interior el ser la esencia tiene lo que yo necesito por eso es que a mí me encanta meditar. Y no digo que siempre puedo escucharme, ¿verdad? Pero a veces cuando logro escucharme yo digo, wow, qué, qué fantástico que seguí el llamado que era muy diferente a todos los otros llamados. De mis amigas, de mis amigos, de mi familia. Yo estaba escuchando la voz interna. Y a mí me dio cuando estaba eh, muy joven, adolescente, y entre esa transición entre el colegio y la universidad, me dio un tiempo en que yo me iba a un parque a sentarme sola a escribir. Era como que había algo en mí que necesitaba respuestas. Y yo solamente las escribía y necesitaba como, expre, como expresarlo de alguna manera porque era mucho y ahí descubrí que lo que realmente yo quería en la vida eran respuestas muy espirituales, muy, que me llenaran el espíritu, que me dieran sentido a cómo cómo dejar de sufrir, cómo la humanidad puede eh, transformarse también de adentro hacia afuera, ¿Cuál es la relevancia de conectarse con la fuente, con el Ser Supremo? Y me di tiempo para escucharme hasta que efectivamente sentí mi llamado. Y fue maravilloso. Y eso es algo que todavía yo hago, que es escucharme con meditación. Y claro, para poder escucharme a mí al alma, <ríe> o sea, mi esencia, definitivamente tengo que entender cuando no es escuchar mi esencia, sino las expectativas o los deseos. Porque a veces uno dice, ay, es que yo quiero escuchar mi intuición y en realidad está muy conectada con el ego, que eso ya no es el alma. Pero el ego es, es esa parte, esa conciencia del ser, del yo, que, que es muy materialista, que está muy envuelto como en, en prejuicios, en deber ser que me distancian de mi verdadera naturaleza de mi verdadera ser original entonces cómo sería si yo pudiera ir más allá de todas esas expectativas que otros tienen acerca de mí si no hubieran expectativas Incluso expectativas falsas que yo tenga sobre mí mismo. No sé si me dejo ser e ir más allá del tiempo, porque vean, para mí me ha servido mucho imaginar que hay un espacio donde no hay tiempo, no hay relojes. Lo ¿No pueden sentir. Tanta calma. No hay presión, no hay tiempo. Ir más allá incluso del sonido. Silencio. Profundo silencio. Ahí conecto. Ahí dejo, permito que esa voz interior del alma. La que me hace estar escuchando esta charla, la que me hace estar buscando algo más, la que sabe que hay un vacío cuando yo no estoy consciente, esto que es mi interno mi propio camino espiritual. ¿Qué tal si ahora me doy un momento? para sencillamente conectarme con esto. Mi esencia. Sin presionarme a sentir nada. A veces van a vivir pensamientos. A veces imágenes. Pero aún si no viene nada, también está bien. que A veces ahí en esos espacios en que parece que nada pasa, estoy permitiendo que el ser se sintonice. sentir así quién mi llamado interior y confía en él. En el Hay que tener valentía para hacer lo que ese llamado me inspira. Yo siempre que doy un paso de valentía, Dios da miles de pasos por mí y ayuda. Sí, les invito a que ustedes hagan todos los días. Este tipo de ejercicios son tan fáciles, son tan necesarios. Porque esto nos vuelve a alinear y eso genera equilibrio, estabilidad, armonía. Cuando yo no me escucho me enfermo, choco, tengo que escucharme y eso es algo muy personal, yo con yo en esta aplicación que se llama Meditab ustedes pueden encontrar diferentes ejercicios de meditación que pueden ser como la puerta de entrada, porque los van a alinear con, con su esencia, con su ser, con ese espacio mucho más sutil. Así que si quieren usar esta aplicación, es fantástico, es gratuita y lo pueden hacer.